El cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la, y la tierra, tierra como en el cielo. El cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.

Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la siempre, por los de Amén. Cantamos, Joana María, a la Madre de Dios.

¡Tú no usas

del Quiero pedirte que derrame las bendiciones en primer lugar a todos los fieles católicos que cree en su imagen, cree en, en la Virgen Asunción. De igual manera pedirle que derrame sus bendiciones a nuestro cargonte, a nuestro hermano Miguel de la Cruz Jauregui, como también a su esposa, nuestra hermana Rosario Gutiérrez Arriaga.

cantaba María que las la que tú

que